El mundo cervecero es muy amplio y las cervezas que en él hay tienden a infinito. Al ritmo creciente de novedades, hay casi más referencias en el mercado que cerveceros que las beban. Pero cada amante de la cerveza tiene una, y solo una, que es su favorita. Seguro que os lo han preguntado muchas veces. ¿Cuál es tu cerveza favorita? ¿Habéis sabido qué responder? Hoy, en el Jardín del Lúpulo vamos a responder nosotros, dejando que dé de la cara Rodrigo que está dispuesta a convertirse en vuestro youtuber de birras favorito. Agradecérselo con un like y suscribiros Seguro que se abre una cerveza para celebrarlo. Pues sí, yo era la voz en off hablando de mí mismo en tercera persona, ya veis. Bueno, muchas gracias por estar aquí, sobre todo si es la primera vez que estáis. Sed bienvenidos al Jardín del lúpulo y nos vemos enseguida. ¿Cuál es mi cerveza favorita? Pues una pregunta difícil que decir, pero así si me lo hacéis pensar la primera que me viene a la cabeza es la de toda la vida, la que digo además siempre eso, es mi cerveza favorita de toda la vida y es la Samuel Smith Imperial Stout, como no podía ser otra, claro, mi marca fetiche y mi cerveza la que me hizo darme cuenta que el mundo cervecero era muy amplio y con sabores súper especiales, doy por hecho que todos la habéis probado, pero bueno, lo cuento. Es una cerveza tipo Imperial Stout, o sea, negra, oscura, tiene 7 grados y una complejidad en sabores increíble para un alcohol tan bajo en las Imperial Stout modernas. Le vais a encontrar rotas de chocolate y café, por supuesto, pero también le vais a sacar fruta madura, le vais a sacar notas umami, que es de las pocas cervezas en las que se notan tan claras. Vale, es una maravilla, me está dando sed solo de imaginarla. Pero claro, no es una cerveza que beba muy a menudo. Y si tenemos que pensar que la favorita es una que beba a menudo, desde luego no sería una de 7 grados, sería una Bitter. Una Bitter, por ejemplo, la Spitfire. Ahí con 4 grados y medio y un equilibrio tremendo que te permite beber pintas y pintas y pintas sin perjudicarte mucho ni al hígado ni a la cabeza. Y si tuviésemos que poner una, pues una Bitter que fuese mi favorita española, pues ahí sin duda alguna Douglas leyenda. De esa. A pesar de que tiene más grados, me bebería mucho, precisamente es la que estoy bebiendo en esta toma. ¡Salud de nuevo! Pero realmente, si hablamos de la cerveza favorita, por ser la que más bebo, o sea, la que más a menudo bebo, la que más repito, pues quizá no fuese ni la Spitfire, ni la Dugas, ni la Samuel Smith. Sería yo, qué sé, una sin alcohol, la Cronbacher de Mercadona. Al final, en el día a día... Son las que. las que bebo más a menudo. Pero son desde luego, no creo que las haga mi favorita. ¿Qué te hace una cerveza tu favorita? Pues eso, que, que la hayas bebido con, con gran placer, que te traiga grandes recuerdos, que sea para ocasiones especiales, quizá. Nosotros teníamos hace años la costumbre, cuando nos juntábamos en los cumpleaños, de beber lo que yo llamaba. el triple 8. Que era una Rochefor 8. Una San Bernardus 8, la Prior, y la Guinness 8, la especiales, por la que tiene 8 grados. Y eran tres pepinacos que nos gustaba juntar en ocasiones especiales. ¿Eso las hace mi favorita? No sabría qué decirte. Pero bueno, entre una de esas estaría sin duda la mía. ¿Y la vuestra? ¿Cuál sería vuestra cerveza favorita? Por favor, lo podéis dejar en los comentarios que me encantará leerlo y contestar. Espero veros pronto de nuevo por aquí en el Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. Y con esto me despido con otro trago de una bitter. ¡Salud! En serio, dinos en comentarios qué cerveza es tu favorita. Queremos saberlo y seguro que los demás seguidores también. Con suerte es una IPA y tenemos variedad, porque ya habéis visto que a Rodrigo le tira a la malta. ¡Ups! He vuelto a hablar de mí mismo en tercera persona cuando soy yo la voz en off. ¿Por qué no hará esto algún becario? Yo me callo ya. Hasta luego.